Bienvenidos a Mardin. Esta es una ciudad mesopotámica, histórica, en la frontera de Turquía con Siria. Hace mucho tiempo quería venir. No lo había hecho porque me da un poco de susto, la verdad. Pero después de que varios turcos me dijeron que era seguro venir, acá estoy y quiero mostrarles en este nuevo video qué es lo que hay para hacer aquí en esta maravillosa ciudad. Había muchos comerciantes en la antigüedad y la lengua que se hablaba era el Arameo, un mi Mardin es una ciudad en el sureste de Turquía, Hace parte de la antigua Mesopotamia que es el territorio que está entre el río Tigris y Éufrates saliendo desde Irak. Con unos 80.000 habitantes la ciudad queda a unas dos horas de la frontera con Siria y es bastante turística, aunque casi que exclusivamente para turcos por el temor que genera entre los occidentales su cercanía con un país recientemente en guerra. les presento mi house de couchsurfing, Dalí me ha estado llevando estos días por acá, por toda la ciudad. Justamente por su cercanía con Sirian en Mardin encontrarás los tradicionales jabones de Alepo, pero también otros jabones artesanales de gran calidad. Las tiendas de jabones están prácticamente por toda la ciudad, así que las encontrarás muy fácilmente en el centro histórico de Mardin. Acá me están vendiendo que el, miren el jabón de que para la cara me están vendiendo otros me están vendiendo jabón de rosas para desmaquillar mejor dicho, ya me quiero llevar todo just <laughs> yes, but for face this no yeah, yeah, okay. this what uh, Sa ah esta lavantes lavantes I want all. <Finished> all I want. <much> <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Thank you> <laughs> La mezquita Uluyami o Gran Mezquita de Mardin data del siglo XII, aunque aparentemente su construcción empezó en el siglo XI durante la Dinastía selyúcida. salimos de la gran mezquita que se llama Ulu, Yami, algo así le dicen. Y ahora vamos a comer algo porque ya, ya tengo mucha hambre. Esa parada en, el, en la tienda de jabones me dejó como súper hambrienta, así que vamos a buscar dónde comer. Bueno, contarles un poquito de este sitio, digamos aquí en Mardin, está cerca de la frontera con Siria pero Turquía tiene frontera también con Irak y con Irán, entonces si uno va un poquito más al norte por el este limita con Irak y un poquito más arriba con Irán entonces hay una mezcla de culturas muy interesante de hecho aquí había muchos comerciantes en la antigüedad y la lengua que se hablaba era como decir ahora el inglés que uno lo usa en cualquier país como un tema universal en esa época usaban la lengua que era el arameo la lengua de Jesucristo. Entonces era la que usaban en esa época los comerciantes como una lengua universal. Pero aún hay gente que habla el arameo en esta zona. De hecho voy a ver si en la tarde puedo conseguir a alguien. Eh, lo pondré en el video, obviamente. Suscríbete, suscríbete, porque de verdad ha sido un gran trabajo buscar a esa persona que habla arameo. estamos esperando un saludito eh, de comer pero quería mostrarles lo que compré en la tienda de jabones mira entonces es que estoy emocionada este jabón de rosas jabón de tomillo este adivinen que este es un champú sólido saben cuánto vale un champú sólido como en Europa o así un montón de euros este lo compré por apenas 1.5 euros este es de almendras entonces también lo tengo que probar vamos a ver leche de burro para la cara este es el jabón de eh, miel, que se supone que es para supuestamente las arrugas. También aquí le venden a uno de todo y pues uno no sabe, va a uno no sabe si es cierto o no. Pero eso les cuento mi nuevo stock de jabones. Gente, se me olvidó mostrarles la comida. La verdad tenía mucha hambre, así que me puse a comer de una vez después de mostrarles los jabones. Bueno, fue más o menos un sándwich como de cofte, que es de carne. Y vinimos a esta iglesia protestante aquí en Mardin. En la antigüedad, pues había muchas culturas, muchas religiones vivían aquí en Mardin. Pero bueno, después de la Primera Guerra Mundial, eh, sucedió un hecho terrible. Y después de eso, no hay tantos cristianos aquí por esta zona, pero en todo caso ahora mismo sí que hay gente de distintas religiones y les voy a mostrar cómo es una iglesia protestante acá en Madrid. Seguimos caminando esta ciudad, es como todo bien empinado, ¿no? Porque hay que subir muchas escaleras, así que tienen que estar pilas con un buen estado físico para cuando vengan aquí a Mardin. Ahora vamos al Old School, o sea, el colegio antiguo, que supuestamente tiene unas vistas hermosas, vamos a ver. Quiero hacerles una recopilación de lo que hemos visitado hasta ahora y lo que tienen que venir a hacer aquí. La mezquita Ulu, otra mezquita que les voy a poner el nombre acá, que no me es el nombre. Iglesia protestante, iglesias también eh, cristianas, pero ahorita están cerradas por el tema del COVID. Ahorita fuimos a unos colegios antiguos. También están las madrazas, que son las eh, escuelas islámicas, que ahora están convertidas en museos. Y otros monasterios, que creo que veremos mañana. Sigan conectados aquí con el video, mi gente, suscríbanse porque ¿quién los trae a estos sitios tan increíbles? Al que tienen que venir es un sitio que buscan en Maps Me Viewpoint se llaman que al lado del castillo. Que si no saben cómo usar la aplicación Maps Me se los cuento en un post de mi blog que dejo en la descripción de este video cómo usar Maps Me o una aplicación de mapas sin Wi-Fi. Entonces este punto se llama Viewpoint está súper bonito. Estamos en una casa similar a donde grabaron la telenovela Herjai. Para nosotros, Hercai, eso no se pronuncia así en turco, en turco se pronuncia Herjai. La entrada vale 3 liras, súper barato, pues vale mucho la pena, está súper hermoso por dentro, se pueden tomar fotos y también hay una buena vista. Es una casa similar a la de la novela Herjay, que para nosotros sería Erkai. Yo personalmente no me la he visto porque, saben que solamente me he visto eh, la novela del Sultán y Ertugrul que para ellos es Erturul. Bueno, el caso es que esta es una de esas casas típicas. Era antes una casa de correos, luego para una familia adinerada y ahora se puede simplemente visitar. Pero entonces quería contarles que cuando estaba visitando Estambul, me he encontrado actores de estas novelas turcas en la calle. Súper chistoso. Una vez me encontré a la actriz de El Sultán, es que como me vi El Sultán toda la cuarentena, me sé, hasta la última hormiga que salió, me la conozco. El caso es que iba caminando por Kadikoy, uno de los barrios de la zona asiática de estambul cuando vi una persona así como que me parecía conocida en un café y yo ay no pero quién es ella me suena mucho claro luego me acordé y yo ¡Oh! la sultana Jihan, la hija de atise ibrahim Pasha fui corriendo a pedir una foto y luego llegó el equipo de asistentes a decirme que no que por favor me fuera y que no la fastidiara que estaban grabando no estaban grabando se están tomando un café realmente no le costaba nada le dije que por favor que venía yo de súper lejos de el otro lado del mundo que me dejara tomar la foto pero no me dejaron en otra ocasión, casi un mes después, iba yo caminando por Estambul, cerca de la zona de Taksim, un área que se llama Hanger, que está llena de cafecito, súper bohemio, y vi cámaras grandes de televisión. Yo dije, pucha, aquí hay que echar ojo porque cuando hay cámaras grandes de televisión puede que haya actores por acá. Giré y estaba el actor principal de la novela del Sultán. O sea, en este viaje de dos meses por Turquía me he encontrado dos actores. Les voy a dejar en la descripción de este video varias direcciones de cafecitos donde pueden ir que están súper bonitos y con buena vista. Entonces like si les ha gustado hasta el momento por favor y... Bueno, mi gente, como les dije al comienzo de este video, resulta que aquí, pues, aún hay gente que habla este idioma, no, el arameo, que es una lengua súper antigua y aún la hablan aquí. Entonces, encontré una gente aquí en una tienda, pensaban que iba a comprar algo, pero en realidad yo vine preguntando si había alguien que hablaba arameo, y efectivamente hay alguien que habla arameo. Mm bueno amigo eh no no me llamo, que no que light lo Levenstede, de es un chuck, que... Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ¿no? Déjame no Déjame ir. ¿No ir. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ahí algo me es que los que viven, ahí no, los que no, los que no, كي ترميت كبير فتحي مدرشه بطوره بردو كتر كيسرى الله سبحانه ولكنها سند كلاينا يعني, يعني لوكو بس بابتسوبي انا ايمانه بدزا نمكتب كلاينا كلاينا كلاينا كلاينا كلاينا كلاينا يعني لماذا يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يمكن ان تتعلق بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ما بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها تجي قال انا عالم قاشله و مشان التويلن تبعي بس بابو تايفان و يبريطو بس خبر روحنا قال انه أن أوروبا اغلب من البم وشو اكيد بمنخ دو, دو, دو مش <تصفيق> <تصفيق> بس <في> Pues por eso has no le ¿No se ha no. Pues ya no has no? Zitme me no es No No es más. No es No Lopez Olton, Lo en dos en los países. yo, y hay suscribirse ya porque es que la de la forma de